Veo que si llegaste hasta acá es porque no te funciona la moladora. a mí tampoco. Quería hacer un tutorial para explicarte cómo es su funcionamiento y cómo la podemos reparar. Buenas buenas, bienvenidos a mi canal. Acá estamos con la moladora, como les decía, no funciona el problema de esta moladora es que mecánicamente no acopla el cabezal porque se debe haber aflojado un piñón y ya que estamos vamos a desarmarla y les explico cómo es el funcionamiento en muchos casos lo que puede llegar a pasar es que los carbones se gasten y por ese motivo no haga contacto y no funcione otro de los motivos que puede llegar a ser un desperfecto puede ser que la llave se carbonice o se corte, se rompa el contacto y por eso no circula la corriente y no permite que la moladora arranque. Vamos a ir desarmándola y les voy comentando de qué se trata el tema. En este caso el motor funciona. No es un problema eléctrico. Vamos a ver cuál es el inconveniente mecánico que tiene para desarmarla vamos a sacarle estos tornillos que están acá, acá y acá. Vamos a sacarle este cabezal, bloqueamos, bloqueamos el eje, sacamos esto, aflojamos el cubre y de esta manera nos queda liberada todo el, todo el cabezal. Además está a decir que está desenchufado. ¿no? Con un destornillador Philip sacamos estos cuatro tornillos. Hacemos un poco de fuerza y sacamos todo el cabezal. El cabezal acaba de venir con parte del motor vamos a sacar con cuidado para no arrancar para no arrancar nada vamos a ver si viene bueno vamos a sacar acá desarmamos esto acá adentro es donde tenemos la caja de engranajes que es donde se hace la multiplicación de velocidad y combina el movimiento horizontal con el vertical. Estos tornillos son diferentes, así que no los mezclamos. Porque estos son para una rosca sobre metal. Y estos que tengo acá, roscan sobre plástico. Siempre conviene tener un trapito, porque esto tiene grasa adentro que estar lubricado. Bien. Bueno, acá ya estoy viendo cuál es el inconveniente. Acá adentro, ahora lo voy a hacer un plano, tiene que tener una tuerca, se le salió la tuerca. Hacemos un poquito de fuerza, ahí salió. Acá tengo el rodamiento que va sobre el eje. Ahí está. Vamos a seguir desarmando la máquina de la parte de atrás. El cabezal por ahora lo dejamos, después seguimos con eso. Esta marca y este modelo tiene estos tornillos acá atrás. Cada fabricante los hace de una manera distinta. A veces tiene un capuchón con toda esta parte que se desarma, pero en este caso se desarma de acá atrás. Vamos a dejar los tornillos separados por grupos. A ver si ahora viene. Este capuchón. Que nos va a dar acceso a los carbones. Y a la llave de accionamiento. Esta llave tiene un movimiento desde acá atrás que hace que vaya hacia adelante y hacia atrás y permita que conecte o desconecte para poder sacar el carbón que es este que tengo acá tiene un resorte que lo vamos a levantar lo ponemos de costado y ya nos permite levantar el carbón todavía tenemos bastante tenemos bastante cuerpo, así que este está bien. Vamos a dejarlo acá un costadito. Damos vuelta al del otro lado. Vamos a levantar el otro. También tiene bastante cuerpo. Están perfectos los carbones. Hay algunos motores de este tipo que tienen otro tipo de resorte. No tienen este resorte en espiral como tenemos acá. No sé si se llega a ver ahí ahí tienen otro tipo de resortes pero básicamente todos tienen un muelle o resorte que es el que hace que apriete sobre el colector el colector es este elemento que tenemos acá que hace en contacto los dos carbones que le van a llevar alimentación a cada una de estas bobinas cuando el motor se va a ir moviendo va a ir cambiando de posición y va a ir alimentando siempre a una bobina distinta para poder formar un polo magnético eléctrico y la otra parte del polo lo va a formar con las bobinas que tenemos ahí adentro. Acá en este diagrama vamos a ver cómo funciona el motor. Vamos a tener una parte fija, que es la que tenemos acá, una parte móvil, que es la que tenemos acá, que es la que va a producir el movimiento. Y a través del movimiento en el eje, este engranaje va a ir encastrado acá con su correspondiente tuerca. Y esto lo que va a hacer es girar acoplando con esta otra parte. Esto va así. Cuando esta parte gira, lo que vamos a dar nosotros es esto, el movimiento de esta pieza. Gira en el sentido que corresponda ahí y ahí me transmite el movimiento de rotación del eje con el de la corona esto va a ir conectado al disco en esta pieza va acoplado el disco va a ir acoplado el disco de esta manera Y así va a ir la tuerca, que lo ajusta. ¿Todavía no te suscribiste? Activa la campanita y compartí. Bueno, en este caso nosotros tuvimos el problema que se aflojó la tuerca que va acá. Y eso hace que pierda su tracción. Vamos a ver si le podemos poner una tuerca un poco más grande, que tenga un poco más de fuerza. O dos tuercas vamos a poner una contratuerca para que no se afloje una con respecto a la otra esta tuerca para mí es muy chiquita el fabricante tendría que haberle puesto una tuerca un poco más grande o una contratuerca un poco más grande para que no se afloje el piñón porque el problema que tenemos acá es que esto se viene, se sale la tuerca el piñón hace este movimiento y se desacopla del eje esto tiene un enganche acá, donde ahí acopla, si se viene un poquito para adelante se desacopla entonces ese movimiento que puede llegar a tener en algún momento eh, entre que arranca y para hace que la tuerca se desenrosque y se salga del eje este rebaje que tengo acá es un rebaje para balancearlo, este rotor al ser bobinado no queda siempre perfectamente balanceado una vez que está todo terminado el fabricante lo que hace es ponerle una máquina balanceadora esta parte y esta parte es la que le comió para que quede perfectamente balanceado si no está bien balanceada el problema que vamos a tener es que me va a romper muy rápidamente los rodamientos o los rulemanes porque genera mucha vibración cualquier pieza que gira a mucha velocidad si no está bien balanceada genera una vibración cuanto más rápido gira la vibración es cada vez más grande el diagrama eléctrico del motor es el siguiente tengo la línea y neutro que llega a través del cable de alimentación llega a la llave la llave cuando yo la cambio de posición cierra el circuito me va a conectar línea y neutro a esta parte me va a conectar línea y neutro a esta parte que sería la salida de la llave vamos a ver acá en el diagrama cómo es el circuito y el esquema de conexión línea a través de este cable viene a esta bobina la bobina que tengo acá no sé si se llega a ver adentro no se ve muy bien pero bueno tengo una bobina acá y una bobina acá línea de alimentación llega a esta bobina sale por acá sale por este cable viene al terminal del carbón el carbón va a llevarle la alimentación a la bobina del rotor bobinado este rotor va a generar su propio campo magnético y va a salir por el otro lado el otro lado va a ir al otro carbón vamos a agitar acá el carbón va a llevar la alimentación a través de este cable a la otra bobina a esta parte de la bobina a esta parte de la bobina y va a salir por acá por acá va a completar el circuito llegando hasta el neutro de la llave yo acá se los muestro físicamente y acá en el diagrama se los muestro esquemáticamente vamos a repasarlo entramos línea bobina sale de la bobina va al carbón del carbón pasa a través de las bobinas del rotor hacia el otro carbón del otro carbón voy a la otra bobina y la salida de la otra bobina va a venir al neutro antes de armarlo les voy a explicar una forma de poder probar a ver si el rotor está quemado o está roto si sirve o no nosotros con un probador de inducido que es una especie de transformador en donde le va a faltar una parte de arriba y una parte de abajo. Para que el campo magnético pase a través del aire. Nosotros vamos a generar a través de ese campo magnético una inducción. Cuando apoyamos el rotor acá. Y vamos a ir girándolo para ir aplicándole ese campo magnético a cada una de estas bobinas que yo tengo acá. ¿Qué va a pasar con eso? Se va a generar una corriente en este punto. Y vamos a tener un valor, un pequeño valor de una tensión. Porque la bobina tiene pocas vueltas vamos a tener un pequeño valor de tensión acá si por algún motivo algo acá está en cortocircuito ese campo magnético va a empezar a vibrar porque yo le estoy aplicando corriente alterna ¿Cómo hago para probar si hay alguna bobina en corto o no cuando yo expongo el rotor al campo magnético si yo le pongo una hoja de sierra o alguna chapita en la parte de arriba esto va a empezar a generar una vibración parecido a un timbre. Va a generar, enseguida se van a dar cuenta porque va a empezar a vibrar, entonces yo al hacer girar y dejar la chapita siempre en la parte de arriba, voy a generar que esto vibre. Si vibra significa que es lo mismo que yo le pongo un pedazo de fierro al probador de inducido, que es un cortocircuito directo entonces ese cortocircuito directo me está marcando que la bobina está en corto con un tester o con un multímetro le mido la resistencia acá no voy a lograr medir si está bien o no la bobina porque yo tengo todas las bobinas interconectadas empieza una sigue la otra empieza una sigue la otra empieza una sigue la otra así que en algún lugar siempre voy a tener continuidad y los valores de resistencia no van a ser lo suficientemente Importante es como para saber si la bobina está quemada o está en cortocircuito no es una forma correcta de verlo de esa manera podemos llegar a tener una idea pero no es la forma correcta tenemos que utilizar un probador de inducido ¿Qué hacemos lo sometemos a un campo magnético de corriente alterna y ese campo magnético si está en cortocircuito va a vibrar vamos a armar el rotor y les explico cómo vamos a ir solucionando el problema mecánico que tenemos acá lo primero que hacemos es, en vez de armar directamente el rotor acá, vamos a correr por el momento el estator y vamos a trabajar sobre esto. Vamos a resolver la parte mecánica. Vamos a poner acá el eje. Previamente yo tenía adentro el engranaje, que va a ser el que engrane con la corona. Vamos a empezar a meter un poquito el eje. Vamos a ponerle una tuerca para que apriete sobre el eje. Vamos a ir metiendo de a poquito hasta que empiece a asomar la rosca y ahí poder ponerle la tuerca. Ahí ya empezamos a hacerla arrimar. Sigue empujando el eje y vamos a empezar a girar hasta que el engranaje se acople al eje. Y vamos a agarrar una llave que nos permita ajustar esa tuerca. Vamos poniendo la tuerca. De esta manera. Y vamos a hacer meter el eje hasta que termine de engranar el engranaje. Ponemos la tuerca ahí. Lo ideal esto sería tener una tuerca autofrenante, pero se ve que el fabricante... Debe salir muy caro poner una tuerca autofrenante. Ahí estamos. Bien apretado. Yo creo ahí que no se va a salir. Esto igualmente va el sentido de giro. Hace que se siga apretando. Y por ese motivo no tendría por qué salirse vamos a acomodar un poquito la grasa tiene grasa bastante limpia así que no, no hay problema, no se la vamos a cambiar ni nada el problema era que se había aflojado yo en algún momento esta máquina ya la había arreglado pero evidentemente tiene muy poca rosca, es muy finita tiene una tuerca y contratuerca y acá no me permite poner una tuerca y tuerca. Esta tuerca que tengo acá tiene muy pocos en uno o dos filetes nada más. La tuerca que le puse ahora es un poco más ancha. Entonces de esa manera agarra un poco más y eso va a hacer que no se afloje. Una vez que tenemos el cabezal armado y ven que el rodamiento está roto o tiene juego, se lo cambian antes de hacer todo este proceso. Para que vean, este pernito que tengo acá, este perno que es el que me permite bloquear el eje cuando quiero cambiar el disco el perno va a enganchar en cada uno de estos tres puntos que tengo acá y de esta manera me bloquea para que yo pueda aflojar el disco de este lado vamos a poner un poquito de, de grasa a la corona si necesitamos desarmar la corona acá tenemos un anillo seger que es el que traba la corona y adentro tiene una chaveta para que no se gire con respecto al eje le sacan ese anillo y la corona sale sin ningún problema con unos pequeños golpecitos desclavamos el rodamiento lo hacemos salir para abajo este eje sale hacia abajo y de esa manera le podemos cambiar el rodamiento una vez que tenemos el rodamiento nuevo volvemos a armar todo de la misma manera que lo desarmamos y ya tenemos la máquina con el rodamiento nuevo. Ya tenemos todo armado. Vamos a armar el cabezal. Y vamos a verificar. Ahora. Que entre todo sin problema. Ahí no engranó todavía. Ahí está. Hacemos que coincida. Ahí giro el eje. Y si lo ven está girando el eje donde va el disco estos tornillos que son los que tienen rosca para metal son los que van acá no lo apretamos demasiado por ahora vamos a ponerle dos cruzados ahora que tenemos esta parte del cabezal armada podemos armar el rotor con el estator acá tenemos un buje de goma que es el que va ajustado en el fondo del motor vamos a ver cuál es la posición ahí no ahí nos fijamos acá que el rodamiento que el buje del rodamiento vaya entrando sin que rompa nada una vez que lo tenemos en su posición que haya llegado al tope acá tiene que haber cerrado vamos a agarrar los tornillos estos que tienen la rosca para plástico no lo apretamos demasiado porque justamente es de plástico esto si lo aprieto mucho lo rompo siempre recuerden poner los tornillos cruzados siempre cruzados para que agarre lo más parejo posible ahí y ahí verificamos se ve ahí que gira una vez que verificamos que esté todo en la posición vemos por el agujero donde va a ir el carbón verificamos que quede todo el carbón sobre estas delgas de contacto que tenemos acá si me queda el carbón por la mitad se me va a gastar una parte nada más lo cual significa que no está en la posición correcta vamos a ir poniendo el carbón en su posición y verificamos que corra bien un detalle ven que el carbón en este caso tiene el cable tirado hacia adelante eso es para que el resorte este resorte que tenemos acá apoye en la parte plana y no me rompa el cable esa es la posición correcta vamos a poner el resorte del otro lado hacemos exactamente lo mismo no es necesario cambiar los carbones porque están en perfecto estado. Este otro, lo mismo, lo ponemos ahí, lo hacemos que corra sin problema. Si tiene algún problema o cuando cambiamos los contactos, si tiene algún tipo de, de roce, vamos a ver que nos conviene pasar una lija finita y hacerlo correr hasta que vaya bien. Que no quede con juego para que no se cruce, porque si no se tuerce y se cruza y es peor también. Vamos a ver que este es el original todavía. Corre perfectamente. Levantamos con un palito o con un destornillador el resorte y lo hacemos mover hasta su punto de contacto. Verificamos que gire todo. Y una vez que verificamos todo esto, acomodamos los cables que salgan por esta ranura de costado. Esta ranurita que tengo acá verificamos que estos cables queden todos en su posición y recién ahora vamos a poner la tapa, sin que se lleve por delante ningún cable, en algunos casos la etiqueta me va marcando cuál es la posición correcta para no ponerlo al revés. Con tranquilidad vamos llevando la tapa hasta el final. ahí cerró vemos que quedó perfectamente cerrada por último le ponemos estos dos tornillos de acá atrás vamos a armar acá listo, máquina arreglada la idea del tutorial no es solo poder arreglar una máquina, la idea es que puedan entender cómo funcionan este tipo de motores para que puedan reparar en algún caso que tengan alguno parecido, algún otro tipo de amoladora, máquina de agujerear, que trabajan con este mismo, con este mismo formato de, de motores. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, compartan con alguien que les pueda llegar a interesar y no dejen de estudiar nunca, sigan buscando información, tutoriales, sigan viendo que es la única forma de crecer. Recuerden, el conocimiento es libertad, no se olviden de eso, sigan aprendiendo. Nos vemos en el próximo.